Bueno, pues ya estamos aquí, sus amigos, sus amigos, ¿qué tal, cómo están? Así es. ¿Sus amigos? Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos, en otra oración más en vivo. Así es, bienvenidos. Esto es, es, es, es, bienvenidos. Un, es un, bastante, un tanto reflexiva. Así eh, es. Esperamos, ¿verdad?, que el señor... Nos dé la palabra, la sabiduría. Amén, así es. Para poder reflexionar. Claro, claro, así es. Por un motivo y una razón bien simple que usted nos va a entender, estoy completamente seguro. ¿Por qué? Pues miren, es el tema. El tema de hoy. Bien, pues ya principió el año 2021. ¿Cómo le vas a hacer tú? Fíjate oh. qué interesante, ahí, ahí empieza la reflexión ¿Cómo lo vas a hacer uh -huh. tú? O sí, ¿Usted? Sí. Eh, si me eh, permite que le digamos De tú, usted Así o, es ¿O tú? tú no, usted. De tú, vamos a estamos en, entre en, en confianza, en confianza como amigos Como eh, amigos es. que somos Sí eh, Y bueno, los hermanos en Cristo, sí. gloria a Dios Porque somos amigos para siempre Amigos, amigos para siempre Amigos para siempre, Amén, así es, que, así es. Entonces vamos a hablarnos de tú. Claro, claro. Eh, eh, porque cuando se habla de usted, como que se siente ya muy viejito uno, ¿verdad? <risa> bueno, de, de corazón, de corazón, no estamos viejitos. Ok, no, no, no, no, no, no, no. Pues ya, ya nos están viendo. Pues para no, qué no, decimos, ¿verdad? Claro, claro. Ok. Entonces esto va es ser reflexivo porque. Porque ya. Ya, ya ya principió el año 2021. Fíjate que sí, y, y, y aquí la, la, la cuestión es de que los días se van bien rápido. Ya, ya, o sea, ya, ¿Ya, ya llevamos el cuatro días del de, de año nuevo, de 2021. Sí. Y, y a, apenas, eh, bueno, los que están ya este, en sus trabajos, pues están trabajando, los que no, quién sabe qué estarán haciendo. O si ya ya se pusieron a pensar, a reflexionar. ¿Cómo es que van a, a, a estar, si van a seguir haciendo lo mismo o, o se van a, a va, va a haber cambios, va a haber un, un re, reinventar? Uh -huh. ¿Verdad? Porque pues este mundo ha cambiado y hace rato que cambió todo. ¿Ya no es el, eh, el mismo mundo que vivíamos antes? No, no, no, para nada. No, para nada. este cuando en la vida que tenemos se nos había presentado un, un problema de este de esta, de, de esta naturaleza que todos anduviéramos con la boca cubierta sí. <risa> todos tapados y, y, y, y, y todas las eh, indicaciones que han estado dando para que todos este, obedezcamos por ¿Sí? este nuevo virus que ha salido y más que pues que han estado saliendo, pero bueno, estamos bajo la protección de nuestro Señor, de Dios, amén. y amén. estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Amén, amén. Y cubiertos por, por el Espíritu Santo. Amén. Estamos amén. sellados con su Espíritu Santo. Completamente. Entonces. Así es. Por dijimos, ¿verdad? Que esto iba a ser un, como una reflexión. Sí, amén. Este Tratando de de que hagamos conciencia simple y sencillamente, primeramente nosotros. Nosotros, claro. Y luego claro. Lo compartimos con ustedes. Sí, ¿verdad? así es. Y que todos juntos, ¿verdad? Pues uh, tengamos. Miren, hoy recibí, o, o lo abrí hoy por primera vez, esta reflexión que me mandó el hermano Cantú. El hermano, el hermano Cantú. El oh, hermano Cantú me sí. la mandó, no sé dónde la agarró él, pero él me la mandó. Ajá. Que. En 2021, volvamos a abrazarnos. Volvamos a abrazarnos. Me gustó, sí, por amén. eso la, la, la tomé, y la, la, la bajé eh, de, de ahí de donde me la mandó. Sí, sí, sí. Sí, y, está bonita. Uh -huh. y, y pues, bueno, la quise compartir aquí con, con todos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que este 2021... Pues nos van a ser diferentes. Sí, sí, claro, claro. Este... Y que, que, que todo cambie, que todo sea transformado uh, amén. para bien. Para bien, así es Y, y por eso pues, les estamos diciendo, les estamos compartiendo eh, aquí en esta lámina, ya principió el año 2021. Así es. Pero ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo Miren, le nosotros vas a ya hacer? tenemos un plan, tenemos un proyecto. Estamos orando es, por él. Primeramente, señor. Que... Eh, ¿De qué se trata este proyecto? Se lo digo simple y sencillo así. Es grande. Sí, sí, es grande, es grande. Es grande, grande el, pro el proyecto. Así es. Queremos hacer. Simplemente con estas palabras le voy a decir todo. Queremos hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahorita. Sí, claro. Sí, porque... Hay mucho más que hacer, pero mucho más, mucho más. Mucho, mucho, porque el Señor quiere lo mejor para, para sus hijos, para, para el mundo, uh -huh. y, y, y Él quiere que hagamos cosas diferentes, porque Él todavía nos tiene con vida y salud, gracias uh -huh. A Él. Así es. Y, y bueno, eh, simplemente estamos orando al Señor y esperando eh, pues su voluntad, su bendición, todo, uh -huh. todo, todo para poder realizar sí. esto con la ayuda de Él. Ah, así es. Entonces, pero tú que estás allá viéndonos a través de esta cámara, allá donde te encuentras, ahí donde, donde uh -huh. tú estás, uh -huh. Así es. permítenos decirte que el, el propósito es para bendecirles a todos ustedes. Amén, amén, así que sea, es. Que podamos ser de bendición, pero déjame decirlo de esta manera: de día y de noche. Sí, claro, claro, de día y que de noche. De día y de noche podamos ser de, de bendición para ustedes. Yo sé que los videos ahí están: sí. en YouTube, en Facebook <coughs> y en otras plataformas más. Pero queremos sí. ser todavía de mucho más bendición. Eh, nosotros tenemos una estación de radio que pues, prácticamente ni la anunciamos. Sí, pero. Eh, eventualmente lo hacemos. Es una estación con pura música instrumental. Así es, así es. Algo así como lo que están escuchando ahorita, más o menos. este, a, Algo así, más o menos. Pero es pura música cristiana. Pura sí. música cristiana, este. No, no, instrumental, no, no, tenemos sí. más que música instrumental. Así pero es. que queremos relanzarla ya Hacer con el cosas, mismo mensaje. Cosas diferentes que, que, sí, que estamos haciendo. O sea, el, que haya un enlace de la radio y, y que lo vea, veamos también como televisión. Sí, amén. Entonces, es un proyecto, vosotros lo decimos que es un proyecto grande. Y se requiere de un gran esfuerzo y de mucha gente. Sí, sí. Y de sí, mucha gente así es. que va a participar. No, nosotros no lo vamos a poder hacer todo solo. Es así imposible. Es. Y económic económicamente, pues también. Bueno, también se necesita mucho. Sí, sí, mucho, bastante. Mucho, mucho. Más, más que poco, mucho. Claro, Y claro. más que mucho, muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Eh, todo cuesta en esta vida. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo cuesta. cuesta. Así todo, es. Todo, todo, todo. Eh, esta pantalla se es hace chiquita queremos una más grande por ejemplo no una que, que podemos estar hasta de pie y que podemos estar en ella eh, mencionando claro en, en fin estamos haciendo un proyecto que esperamos bueno lo estamos primeramente, ahorita primeramente aquí. dios claro queremos que, que sigue a, a, que, a, a, a realizar, realizar a realizar claro claro que todo eso se cristalice y y que el Señor nos, nos dé la, la bendición. Porque, ¿qué más podemos hacer si no buscamos de la bendición del Señor? Por eso Así cuando es. nosotros este, pusimos esta imagen aquí, que se la vuelvo a poner, ya principió el año. Sí, sí, ya sí, principió, ya. principió. Ya principió. Pero si usted observa, ahí están... Unas manos en actitud de oración. En actitud de oración, sí, amén. Se supone que es, es el Señor Jesús ahí, pero claro, es un dibujo, es, nada, es un más, dibujo es una nada más. Es eh, un dibujo nada más. Pero esa es la, la, la, la, la intención del que pintó eso, ¿no? Eh, Se ha considerado como sea una obra maestra. Amén. Esas manos así en, así es, en actitud y, de oración. Y, y creemos, creemos que Dios lo puede hacer, ¿verdad? Como nos dice ahí en Mateo 21-22 Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás Y Así creemos es. y creemos que Él lo puede hacer Porque estamos creyendo Estamos creyendo los dos Y no sé si tú también crees o Sí, sea, ¿verdad? Sí eh, Para que pues, nos, nos cuando apoyes Cuando vuelvan hacia la cámara que pues Nos están apoyes, preguntándote a ti ¿verdad? tú apoyes. también crees Apóyanos en la oración también Así es Vamos a entrar un ejército. Amén, así es. Ok. Y, y fíjense lo, lo que viene en esta lámina, eh, antes de, de ir más a la reflexión y, y a la oración. ¿Qué nos dice la Biblia ahí en Proverbios 1.7 en la traducción del lenguaje actual? Traducción. Es, del... Está un poquito fuerte la, la traducción, pero... Así, eh, así está. A, así está sí. en, en, la, en la Biblia de la traducción del lenguaje de, actual. Uh, uh, y qué dice? Y dice todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Uh -huh. Qué importante, importantísimo. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida Ay, ni mío. llegar a ser sabia. <risa> Ay, señor. Sí, sí. que, que, menciona algo fuerte aquí, pero es la Biblia. Sí, es la palabra. Es la palabra de Dios. Así Pero es. la gente ignorante no quiere ser corregida. Sí. ¿Por qué decimos esto? Por lo que vemos todos los días en los medios, cuando sí, vemos sí, la, claro. la, la, las noticias. Así es. Eh, cuando vemos algunos programas especiales de, que hablan de, de comentarios, de cómo está la política, cómo están los políticos, y, y, y con las personas que platicamos en ocasiones. Ah, sí. Que le decimos, oye, ¿y tú cómo ves esto? Ay, oh, no, que sí. Y decimos, bueno, ¿cómo es posible que esta persona pueda pensar que todo, todo está bien? Sí, no, ¿Qué no, hay problema? no, no, no, no. Cuando es totalmente al revés Exacto. Lo, lo que está pasando. Sí, sí, porque estamos precisamente viviendo estos tiempos tan, tan difíciles. Eh, o sea, que, que a, a, lo, a lo bueno... Se le nombra malo y a lo malo bueno. Está todo todo invertido. Este mundo en que vivimos este ha tomado ya las todo. todo sí. a, a descomponer todo lo que Dios ha hecho bien. Exacto, exacto. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro motivo y nuestra reflexión para este inicio de 2021, que ya estamos en el cuarto día. Así es. A la hora que estamos haciendo esta, esta traducción, o, perdón, de este video. Este Esta sí. transmisión. Uh -huh. Ya estamos en el cuarto día. Sí. Y, y déjame decir que este va a ser un mes cortito. ¿Por qué razón? Porque diciembre termina en sábado y domingo. ¿30 y 31? Fíjate nada más. Digo diciembre, enero. Enero, enero, enero, sí. Te has, te has es, pegado el año. También. El año, sí. No, no, es, termina en sábado y domingo. Ya, ya llevamos cuatro días prácticamente perdidos. Prácticamente. Ajá. Porque a veces la gente apenas está como queriendo eh, eh, empezar a mover. Nomás que con eso de lo del COVID, pues nomás poquita gente se mueve. Sí, este... Ese eh, es el, el, el, el la, problema que tenemos. La inactividad. Y luego, si a esto le agregamos... Ojo, si a esto le agregamos sí. que este mes de, de enero del 2021... <risa> sí, sí, del 2021 eh, eh, Se nos va a recortar sí. Cómo termina Son otros dos días sí. prácticamente prestos Porque sábado hoy domingo y, y ya sí. Se para mucha actividad Y es que en realidad el, el, el tiempo El tiempo se está acortando sí. Si el año anterior El 20 Se nos hizo muy cortito Imagínense este año Y luego se ve 3.28 nada más Este año 28 días. Eh, eh, O sea, se va a ir pero Rapidísimo, rapidísimo. Sí, a, así es. A, a, hasta la luz, como que se nos baja, pero es el, el efecto de, de la luz de afuera también. La luz del sol. Sí, sí. Eh, como hay, que hay nubes. Hay nubes, y, y, hay nubes y se, y se, nos se atraviesan no, por también. ahí. Sí, se baja pero, la no, densidad no, no de, de la luz. Fíjense eso, fíjense lo que estamos comentando. Eh, el audio no se está bajando, ese, ese lo veo que está perfecto. Está bien. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tú cómo estás ya planeando lo que resta de este año? ¿Cómo lo estás pensando? Pues exacto. Mira, yo quiero pedirles un favor. Y es este. Uh -huh. Envíanos tu comentario escribiéndonos. Sí, a hoy, ¿Ah? hoy.oramos.com. Envíanos tu comentario escribiéndonos a hoy.oramos.com. No queremos un me gusta si no ves el video. Claro. No me interesa el me gusta. Me interesa más que me escribas. Que, que, que, que, sí, que, que, que nos escribas. sí Que nos escribas y que puedas entender eh, a lo que nos estamos refiriendo. Este, porque eh, el, el like, muy light, no nos sirve. No, no, no, no, pues es que. Eh, ¿Para qué sirve un me gusta si no viste ni siquiera el video? Exacto. ¿Y por qué se los digo? Pues porque sabemos cómo, cómo es esto. Sí. Sabemos cuando alguien nos pone un me gusta, digo, esta persona no, no, no ha visto el video. Pues no. ¿Por qué? Porque lo ponen inmediatamente cuando apenas el video se acaba de, de, sí. de, de, de instalar. Sí, porque este lo, lo ponen como, como un cumplido. Sí. Ah, yo ya cumplí, está sí. bien. O sea. No, no, ese, ese me gusta, no me gusta. Ajá, ajá. Me gusta el comentario. Sí, claro. Cuando usted toma el tiempo para escribir, que ya casi no se practica ahorita la escritura. Pues, pues bueno. no, no, no. A, a, como están las cosas casi ya. ¿no? Eh, y no quiero que me mande una cartita, no, no. no me mande no. un correo electrónico. Eh, mire, cuando lo empieza a hacer en el teléfono ya prácticamente el teléfono le va diciendo las palabras. Sí, sí, ya, ya, ya, ya nos conocen este lo que hablamos, lo que decimos, sí. el, los uh, algoritmos uh, sí, inventados eh, que todos pues, sus robots que tienen las compañías sí. estas. Miren, estamos más controlados de lo que usted se imagina. Oh, sí, sí, sí. Definitivamente. Estamos súper controlados, increíblemente. Nos conocen, es, eh, saben a dónde vamos, a quién visitamos, qué comemos, qué compramos, eh, o sea, todo. ¿Y, y todo. sabes por qué? Porque tú pones la información en, en, en el Facebook, lo pones en Twitter, lo pones en, sí. en las páginas sociales. Sí, pues, cuando, Por eso sabes lo que tú haces. Cuando vas al restaurante. ¿saben a dónde vas? ¿y qué comes? ¿qué pediste? si estás mostrando la comida pues ya saben qué comes yo por eso desconecto <ríe> algunas aplicaciones porque sí. eh, casi ni las uso las aplicaciones que, que, que están en el teléfono eh, y de lo que se ofrecen porque o, o, es como ahorita en, en los teléfonos Ay, ¿cómo recibimos llamadas de gente sí. que ni conocemos ni sabemos quiénes son y no son más que puras ofertas y... Sí, ya, no, ya, no, no, ya se acabó la privacidad que, sí, que había, Sí, ya no la hay. Y, uh -huh. y el teléfono, pues, tratamos de... de al menos el que usamos más sí. personal, pues, de no dárselo a nadie más que a la claro, familia. Claro. Pero... Todo está muy controlado. Pero, pues... pues eh, ya no hay nada oculto debajo del sol. Sí, no, no, no. Ya sí. ahorita no. No. Ahorita no. Y si no tienes cuidado, mi amada, si no tienes Así cuidado, es. mi amado, y cada vez que tú das un me gusta en páginas que no tienes que darlas, en cosas que no tienes que darlas, uh, no sabes en qué libro te estás metiendo. Sí, sí, no, no, no te no la, lo sabes. No, te no, la no la lo sabes. Acabas. Por eso los me gusta eh, deben de estar muy controlados. Muy controlados, sí. Muy controlados. Eh, mm -hmm. a, a mí mm -hmm. me viven poniendo cosas desde de los me gustas y mm -hmm. Eh, le digo a mi esposa: Mira, pobre gente que no sabe, eh, hay muchos pensamientos, déjame decirlo de esa manera, porque lo hemos analizado nosotros. Sí, sí, sí. sí. Hay muchos pensamientos. Le digo: Mira, ¿qué, qué dice este pensamiento? ¿Dónde está Dios ahí? Es una frase bonita. Sí sí son frases bonitas, son este, Eso, tiene ah, movimiento, tiene im imágenes, eh, de imágenes bonitas, bonitas sí. eh, pinos que se van levantando, eh, no, no quiero hablar de, de ninguno más. Okay. Sí, sí, sí. Y que a la gente le gusta y que mandárselo a todo el mundo. Sí. Pero el que lo hizo, lo hizo con un propósito. Así es. De los me gusta. De los me gusta, sí. ¿Por qué? Porque él es el que está haciendo un gran negocio. Un gran negocio, así es. Pero la gente no sabe. La gente ignora. Además de, en cada me gusta, tú ya estás participando de la información que tienes en Facebook y en otras páginas sociales. Sí, sí, sí. Así tú ya es. estás participando. Entonces, ¿cómo te vas a esconder si, si tú misma estás diciendo dónde estás? Claro, claro. Imposible. Así Entonces, es. Miren, son tiempos bien delicados Y bien difíciles y, y que tenemos que tener mucho cuidado Y mucha atención en lo que estamos haciendo Claro, definitivamente Yo le dije a mi esposa e Este video que vamos a hacer va a ser muy reflexivo Así es Porque eso que estamos diciendo No, no te estoy diciendo que no tengas Facebook o no tengas Twitter eh, Que no tengas Youtube O que no tengas otros medios Porque es como estamos llegando a ustedes Pero Tengan cuidado con lo que están haciendo. Mucho, pero mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿No? ¿Cuántos mensajes recibimos de que, de que la gente está cumpliendo años? ¿Por qué, sé que, que, que, ¿Por qué sabes Facebook? Porque tú lo pusiste en Facebook. Sí. Tu, tu, tu, tu, hecho, tu fecha de nacimiento. Sí, sí, sí. Tan fácil. Y los algoritmos que tienen son los, los, los que les llaman los robots. Ajá. Uh -huh. No, pues están más puestos que nada para eh, estar mandando información. Así ya es. está, y saludo, y saludos, y saludos, y saludos, y pues los mando a saludar, y pues me gusta, me, me gusta lo que dices, en fin. Y sin darse cuenta usted. Sí, sí, ya, o tú, ya, ya, ya, ya, ya. Te ya estás todo. envolviendo en un en un paquete uh -huh. de, de, de información que no se la acabas. No, no te la acabas, no te la acabas. ¿Verdad? Entonces, todo esto es muy reflexivo. Que queremos que lo escuchen bien. Esto sí, quisiéramos que lo compartieran. ¿Por qué? Porque es una voz de alerta para estar más sanos y mejor en todos los aspectos de, de nuestra vida. Sí, amén. Entonces, esa es la razón de por qué estamos haciendo este video. Ahorita empezando el año, prácticamente. Ya, así es, empezando el año. ¿Por qué? Porque ya agarramos el año de, de, de, de, de, de punta y, y nos vamos a otras cosas y, y todo eso. Pero sí que hicimos... Porque, miren, acabo muy de borrar un montón de mensajes que... <ríe> ni, ni, no, no vi ninguno, y, y mensajes de voz que no oí ninguno. Porque no conozco los teléfonos. Sí, es que Vámonos, eh, sí. Este, se reciben llamadas de, de, de, de, de fuera del Estado y de, y, y de, fuera, de del partes, paí, sí. fuera del país, de, de, de muchas partes. Entonces, ¿Sí? pues no, no, eso ya no no, no, no le ponemos atención porque pues no, no nos acabamos eso. Y vivo borrando todos los días en las páginas que, que tenemos... Los spam. ¡Uh! Ese es otro, otro rollo. Sí, sí, sí. Definitivamente. Y hay una de ellas que todos los días estoy grabando 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Todos los días, todos los días, sí. todos los días, todos los días, todos los días. A veces 8, 10. ¡Ay, Dios mío! Eh, que hasta me dan ganas ya de quitar esa página. Sí. ¿Por qué? Porque... Sí, no, eh, no quieren ves. poner sus anuncios, que quieren eh, hacer <coughs> sus, sus movimientos... Y, y pues te utilizan, los utilizan. Sí, sí. Y, y como estamos en los medios, pues se aprovechan los, se que, aprovechan, ¿sí? los que tienen más conocimiento que uno ajá ajá y, y, que, y que saben eh, cómo saben cómo manejar los algoritmos cómo manejar, y que, que están robotizados. Uh -huh. Sí. Eh, ahorita, nomás para que tengan una idea, eh, de vez en cuando recibo... Eh, mensajes como, como este eh, ya tienes el robot para hacerte millonario y te empiezan a decir ahí cómo puedes tú tener esa chance de, de, de usando los robots ¿Cómo o sea, uh -huh. los algoritmos sí, sí. para que tú te hagas millonario Sí, no no es, eh, que... eh, es y la persona no es millonaria pero pero quiere que, que, que, que tú te enredes. Sí, que, el, que, que le ¿Eh? hagas el, el juego. Sí, y, y mm. de, de eso hay más de lo que tú te imaginas. Sí, sí, y sí. Y en, en los me gusta hay mucha información que se pasa por su lado. Sí, sí, hay hay mucho engaño y mucha falsedad en este en este mundo que estamos viviendo. Entonces, sí, tenemos que tener pues mucho cuidado este para no, no caer en más cosas que que no y, son necesarias sí, ¿no? sí, sí, que inconscientemente probablemente tú no no lo, no lo has hecho consciente porque no sabes, pero eh, tenemos que entrar en esa conciencia eh, y, y analizar todas las cosas porque estamos viviendo tiempos muy difíciles miren al menos tres de mis hijos no tienen Facebook no, no, para nada Dice, no, cero Facebook, cero Twitter. Sí, sí, sí, porque... Eh, de aquí, cuando yo tengo que mandar un correo, lo, lo mando, pero el correo... Nada más. Pero no saben nada de Facebook, no saben nada de Twitter, no saben nada de, de otras páginas sociales. No sí. saben. Sí, porque... No les interesa. Son este... Yo los oh, felicito. Sí, tiempos perdidos y, y, y el tiempo, el tiempo vale oro y no debemos de estarlo perdiendo de esa manera porque el tiempo vale oro ok, y nosotros porque estamos, porque queremos llegar a ti así es porque Amén. queremos llegar a ti precisamente con un mensaje claro, claro el mensaje ellos no lo pueden dar porque no, no están en los medios pero nosotros estamos en los medios porque queremos dar siempre un mensaje reflexivo reflexivo, nosotros hablamos del Señor así porque es, porque porque, miren, no, nomás analicen este verso. En Proverbios. el de, de Proverbios. ¿Qué, qué mm, ¿quién sí. nos dice? Fíjese bien, por favor. Dice todo el que quiera ser sabio. El que quiera ser sabio. Uh -huh. ¿Qué debe empezar Debe a hacer? empezar por obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Así es. Pero si los medios son menos que te hablan de Dios. No, no, para nada. No, no. Por eso el aborto, por eso el crimen, por, por eso el... eh, eh, sí. eh, la, la cuestión de los homosexuales, del libianismo. Eh, ¿Por qué? Porque no están pensando en Dios no ni, es, y no quieren no. que pienses en Dios. No, no, a, a Dios está fuera de, de todo esto. O sea, en es, es, es pensamiento no está Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Así es. Sí, me acordé ahorita de, de, del hermano a Luzín. A Luz. No, pues es que pues, tiene varios ver ¿Cómo va a querer eh, acercarse a Dios? Ah, pues entonces porque no le conviene. <ríe> no, por, le, por sí. no le conviene. Sí. El, a los es que no les conviene, pues ¿qué quiere ser de Dios? No, no, no, no. hombre ¿Quiere eh, seguir su camino en, en, en, pues, en la maldad? Pues no, así no. Miren. No, no, no, no. Les voy a comentar otro detalle, nomás para que vean. Nosotros uh -huh. en la televisión casi no la vemos. Usamos más la, la, la cuestión del. A del, partir el, el, el, el, el, el Apple TV. Al, al, algunos programas. El, el, el Apple TV. Uh -huh. Y yo escojo lo que yo quiero ver. Claro. No, no estoy viendo la televisión nomás como. como tele. A veces nomás las noticias. Es que. Es, este. El... Es mucha distracción. Sí, y, y ahí pues hay muchas películas de las viejitas y de las más nuevas y de las mucho, muy viejitas. Eh, hay películas, de, por ejemplo, de Pedro Infante y de Cantinflas. Eh, bueno, pues, sobre todo Pedro Infante, ¿cuántos años hace que, que murió? Sí, no, pues oh, muchísimos. Muchísimos años. Yo estaba. Eh, Estábamos jovencitos. Estaba, estaba ¿no? bien pollito yo. <risa> jovencitos. Este, y ahí veo una de esas películas que, pues, eh, eran un, unas películas más. Dentro de, de las que estaban en las, las cantinas uh, y eran sí, sí. las pistolas, pero no son de la violencia que hay ahorita. Sí, sí, sí. Este, un poco más, más eh, sanos uh -huh. Y se me ocurrió ver un, un, un pedazo de una película. Y vi un pedazo nada más porque no me gustó lo, lo que estaba haciendo. Eh, de un maestro. Lo platico nada más hasta ido hasta el pedacito que vi Que va una chica a su casa Porque pues que quería aprender algo más De lo que no le estaba entendiendo y, Pero la muchacha simpática Guapa, joven, sí eh, Iba muy pues, bien vestida Muy bien vestida, porque iba a una fiesta Y pues eh, Se atreve a darle un beso Y... y pues eh, a la muchacha no le gustó. no. Y, y, y la cuestión es que él se encomendó al diablo uh -huh. para hacerse más joven. Sí. Como lo tenía ahí en una en, la, en la fotografía. En que una tenía fotografía. Ahí, uh -huh. eh, como en la pared ahí. Roncita, como, como una, eh, una como un cuadro. Y dije sí. no no no esto ya no está nada bien. Si ya de por sí estamos con un gran problema. <risa> Tremendo. Este, no, no, no. Este, y, y es que es increíble cómo engaño. la gente busca más al enemigo que a Dios. Sí, sí, sí. Eh, no sé en qué terminó, porque pues no, no, no la vi. Ya, ya, ya no llegué. Uh, vámonos. Vámonos. No sabía que, de qué se iba a tratar. Eh, pero, mi amado y mi amada, ¿tú qué estás viendo en este instante, en ese momento? Y estamos en un plan muy reflexivo. Así es. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué ves? Exacto. ¿Qué tan metida, qué tan metida estás en, en las páginas sociales? ¿Analizas lo, los videos que ves? ¿Entiendes la música que escuchas? Cuando das un me gusta, realmente estás analizando lo que dice. ¿Sabes tú quién lo manda? ¿Sabes quién lo hizo? Y miren, para el colmo de los colmos, hay pastores haciendo ese trabajo también. O sea, desde de, de reenviando. Uh -huh. Eh, uh -huh. copian, pegan, copian, pegan copian, pegan, copian, pegan sí. digo mi esposa ¿cómo ay, es, es? posible que eh, no? ¿por qué tanta ignorancia? que no, no se pongan a pensar y a reflexionar ¿verdad? Este? ¿por qué tanta ignorancia? Me... por eso es, este pasaje eh, es, está súper interesante sí, pero la gente no. ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia uh -huh. No quiere Sí, definitivamente Porque lo siguen haciendo Sí, sí, sí, así es Miren Les digo porque lo he recibido Me mandan unos abrazos con un Santa Claus Ajá Un pastor Guau wow. De morderle las orejas allá. <risa> pues sí. Ay, Dios mío. Sí, y, y, y sí, es... Sí, sí el Cruz es una fábula, no, no, no, no sí, es una realidad. Sí. Y, y, y miren, fue creado es, por el comercio. Es una falsedad, o sea, es una fantasía que se, que se ha impregnado tanto porque, pues, o sea nos los no los enseñaron este desde de la antigüedad y yo, yo me acuerdo en, en cuando estaba chica este que nuestros papás decían este no pues eh, eh, Santo Claus va a venir en, en, en la noche y, y les va a traer regalitos y que duermanse que, pero ya desde entonces se, se decía y pues uno no, no sabía verdad que los, los regalitos pues los los traían los papás que mm -hmm. pues Santa Claus no es pero todo, todo eso el lo, engano, ha, lo ha, creado el, el mismo, el diablo, el diablo, diablo y el y el, y el comercio, y, y así se ha acostumbrado este tantas cosas que, que, que practicamos que no sabíamos, que no sabíamos porque no conocíamos la palabra. Exacto. No, no porque el padre de la mentira es sí. Satanás. Claro, el padre de la mentira es Satanás. Es Satanás. Pero en el Señor está la sabiduría. Así ¿Por es. ¿Por qué no buscamos la sabiduría? Sí, ve. ¿Por qué no, mi amada? ¿Por qué no, mi amado? ¿Por qué crees que le pongo este, esta, esta página aquí? O sea, es, esta lámina. Sí. Envíenos tu comentario. Escríbenos. Así es. Ahí está el, el, el correo. Así es. Ahoy.ramos. Ahí está. Escríbenos. Entonces, de, de, de esta manera, tú haces tu comentario. Vamos a orar por ti. Si hay una necesidad en especial. Pero. Así es. Vamos a tener que hacer cambios. Yo también estoy dispuesto a hacer más cambios. Porque quiero hacer mejor trabajo para Dios. Sí, amén. Miren, la vida la tenemos bien cortita. Muy, ¿Qué, muy, ¿Qué hace muy, que nací? No? Sí, ya tengo 80 corta. años. Así es. Así es. Imagínense. Si no me has vuelto tanto la, la, la, la, la, la mira. Ya tengo 80 sí, ya tengo 80 años. <risa> ya, ya voy, voy a poner el 81. Sí. Ahora en el 21, 81. Así bueno, hasta absurdo, ¿verdad? Pero, miren, cuando puse esto, amigos para siempre, pensé también en que la amistad se construye con el tiempo. Con el tiempo, sí, sí, así es. Cuando yo conocí a esta chica, estaba muy chica. Pero para mí sigue siendo chica. Y es mi chica. <risa> bueno, pues gracias, gracias por lo de chica. Porque 61 años, de aquella primera vez hasta ahorita de que nos vimos, empezamos bueno, para... en una relación... Que es, parece que, que fue ayer. Sí, ni siquiera antier, no ayer. ¿Quién iba a pensar, hija, que íbamos a estar tú y yo a 61 años de distancia haciendo esto? Pues no. Ni siquiera existía el internet. Pero... No existían las, las, las televisores que existen ahorita. Eh los lo, to, es. todos que tenemos ahorita aquí eh, no, no, si ustedes ven las, no, no, aquí tengo tres tres pantallas tengo la radio puesta tengo eh, no es que no le la vimos la, la, la radio de, de nosotros porque la la, la tengo conectada directa eh, aquí lo que lo que estoy moviendo lo que pongo para que ustedes vean eh, el, el, eh, los teclados, una. Él es el ingeniero, él es el que hace todo. <risa> él es el que hace todo, porque entonces, yo no, no le muevo ahí a nada. <risa> <risa> no, ni, ni, ni le muevo. <risa> no se nos va a descomponer aquí todo. Sí, no, pues. Eh, se entonces. Todo. Eh, pero ese es el punto. ¿Cómo perfeccionarnos? ¿Cómo hacer las cosas mejores? Hay así forma. es. Dice el Señor, calma a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Así es. Así es el Señor. Pero tenemos que buscar primero a Él. Así es. Así es, así es. Así y Él es. nos va a enseñar lo que nosotros no sabemos. Así es. Y que todos los planes que tú tengas, todas las ideas que tú tengas, todos los propósitos que tú tengas, ponlos en las manos del Señor. En las manos no, del no Señor, así estamos poniendo este plan, este proyecto en las manos del Señor. Porque para mí, hablando humanamente, no, pues está pesado. Sí, está, no, está sola, solamente... Ya con, se darán cuenta con mañana la ayuda, Con la ayuda del Señor, este... Se pueden hacer solamente con cosas. su bendición lo vamos a poder sí, lograr. Solamente. ¿Por qué? Porque no, este espacio que tengo aquí me es muy pequeñito para lo que queremos hacer. Así es. Entonces, estamos pensando en grande. Esto es lo único que le puedo decir. Estamos pensando en grande. Amén, así es. A los 80 pues, años, a los 80 años estamos pensando en grande. Amén, así es. Gloria a Dios. Y con esta mujer que Dios me dio Bendito sea el Señor Pues vamos para adelante ¿eh? Adelante, con la ayuda del Señor Con la ayuda del Señor Él dice que, dice, mía es la plata y el oro Y, y, y todo lo que en el mundo existe Exacto Fue creado por mí y, y todos fuimos creados por él Entonces, pues, estamos en sus preciosas manos Así es ¡Ay, Dios mío, el tiempo! ¡Ay, Dios mío! Uh -huh. Vámonos a, a esta lámina ya. Así eh, es. Vamos a orar juntos. ¿Qué te parece? Por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la familia tiene que estar bien incluida. Nosotros no creemos en lo que dicen la, los medios eh, de que hombre con hombre, mujer con mujer y, y ahí se va. No, no, no. El matrimonio es constituido por Dios desde que hizo a Adán y a Eva. Y les dijo, y ahora sí, multiplíquense y vaya así que siempre hemos multiplicado. Sí, así es. Y en amén. lo espiritual, porque tenemos que tener de la palabra de Dios en nuestra vida y en su corazón, eh, en todo nuestro ser. Sí, amén. Entonces, amén, amén, así es. Vamos a orar por ello. Vamos a orar por ello. Y vamos a dejar que Dios sea quien gobierne y dirija. Nuestras vidas. Sí, amén. Vamos a dejar que Dios gobierne nuestras vidas. No seas tú solo, hombre. No seas tú sola. Invita a Dios a que Él vaya contigo. Amén. amén. Me conté amén. de los caminantes de Maús. Ajá. Eh, se les acercó el Señor y en cuenta se dieron... ¿Qué, que, qué que, que, que él era? ¿Qué era Jesús? Y... Eh, ya cuando llegaron al lugar donde iban Y el Señor se desaparece de ellos uh -huh. Y el su corazón estaba ahí que... que, que palpitando pal muy fuerte Palpitando, sí Pues que era Jesús y no se habían dado cuenta No se habían dado cuando cuenta, Cuando había ya resucitado es. Sí Así es, así eh, es y, y mi amado, que resucite el Señor en tu vida Amén, amén, así es que, que el Señor venga a gobernar tu vida de tal forma, de tal manera Que podamos ser cambiados y transformados Para su honra, para su gloria y para su alabanza Amén, así es así Que seamos es. transformados De pies a cabeza bien. O de cabeza a pies, como quieras Así es, así es Y que el Señor dirija cada paso de nuestra vida Y que solamente seamos Buenos creyentes, bien entendidos. Amén. Que seamos más bíblicos y que seamos amigos para siempre. Amigos con el para Señor. siempre. Así es. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y nos dice en Santiago 1:5. Así es. Vamos a orar, vamos a de la mano aquí de mi esposa Gloria, Señor, alabamos su santo nombre, Padre Oh, Padre gracias, Santo Gracias, Padre Santo, por su bendita palabra Gracias, Señor, por todo este momento de reflexión Sí, Señor Oh, mi Cristo maravilloso es su nombre, Señor Cómo no darle gracias, Padre Santo, no por su es que usted, amor, por su Señor, misericordia Puede hacer las cosas, Señor Pero usted bendiga, Señor, los que están viendo Señor y escuchando sí, en este Señor. momento Aleluya no importa que en sea Jesús, en la mañana, en la tarde, en la noche, de en Jesús. la madrugada. A la hora que ellos se dispongan a ver este video. Aleluya. Y Padre Santo. Glorificado sea su nombre, Señor. Padre Santo. Lámpara es su palabra. Que lo vean señor, completo lo vea hasta este momento. A nuestro camino. Si hasta sea. que lo terminemos, Señor. Y que puedan reflexionar. Sí, Señor. Que puedan meditar. Y que puedan decirles, Señor. Sí, Señor. Ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, sí, mira yo. que he vivido equivocadamente, sí. es más mi cristianismo ni parece abre, cristianismo. Abre tu corazón. Más bien parece religioso, pero yo quiero tener abre tu la presencia suya, Señor, en mi vida, recibe, de una manera abundante, recibe permanente. al Señor en tu vida. Y que me habla, Sí, Señor. que me sí. habla, Señor, sea para glorificarle Aleluya, y para ser de bendición sí, para otros. Sí, y Dios que mis Cristo, amigos sí, señor. que yo tenga en la vida sean para <coughs> siempre. Sí, Señor, así es. Padre. Pero que también mi relación con usted sea para Como siempre, sea Señor. Parte de nuestra boca, Porque libro, vamos para la eternidad con usted. El libro de la ley. Que padre Santo, de día y de noche, Sí señor Quite toda dolencia, quite todo malestar, quite sí, todo, todo aquello Cristo, sí, que señor, está mi. ahí molestando a esta mi amiga, a este sí, sí, nuestro señor, amigo, a este nuestro Jesús, hermano, a esta nuestra hermana. A, a, sea a esta personita libre, que, que sea nos sea está libre, viendo, libre, Señor, libre en este momento. De todo mal, de toda dolencia, sea con sí, Sea con ella, sea con él, sí, y mi Padre Cristo, Santo. Tóquele con su toque mano su de vida. poder. Tóquele, Señor, con Sálele, su mano de Bendígale. Cámbiele su, su camino, Señor, anhelo, por el bien en su y corazón, Padre Santo. Señor, de buscarle. Que la bendición suya sea su Sí, Señor. Y a ti te digo, mi amada, sí, mi a Cristo ti te digo, mi amado, recibe la bendición del Altísimo. Recibe, recibe, la. recibe, la, recibe bendición, la bendición del Altísimo. Recibe la bendición del Señor. En el nombre Pero de Jesús. Sujétate a Él. Oh, mi Cristo. Cambiando sí, totalmente tus formas de pensar y de actuar. Así es. Así y tómalo es. a Jesús oh, como padre, tu amigo en sus personal. Ponemos, Para Señor, hoy y siempre. A todas las personitas que nos este están viendo, y gracias escuchando. Gracias por permitirnos este video, hacer este video. Oh, gracias por Cristo. permitirnos hacer esta programación. Bendígalos, y gracias, Padre Santo, por todos y cada uno de los cientos de videos que ya tenemos en YouTube señor, y en Facebook, Señor. Gracias sí, te, señor, por, por ello. En el nombre de Jesús. Y Padre pedimos, Santo, Padre. a usted le damos toda la honra. Sí, Señor, dándole honra, gloria y gloria. Sí, Señor. Y le damos toda la honra. En el alabanza. nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Grande, amén. grande eres, Señor. Amén. Gracias, amén. gracias Señor. Y amén. En y el amén. nombre de Jesús. Aleluya. Pues, Bendito su nombre. Así y es. Que, ya sabes, para apoyo de la oración, si ya hace falta más, pues escríbenos. Escríbenos a hoy.oramos.com y con gusto te apoyaremos en la oración, pero escríbenos. Haznos tu comentario eh, y con gusto vamos a, a estar contigo. Así es. Y que seamos amigos. Así es. Para siempre. Amigos para siempre, amén. Así es. Bendiciones para todos y que pues este año... Eh, pueda salir adelante, podamos todos salir la, adelante con sí, la ayuda de nuestro Dios. Así como dice esta eh, imagen que alguien la, la pintó, la dibujó, sí. eh, la estructuró así, este, pues que Dios le diga a esta persona. Así es. Eh, no, no sé quién. Vamos a abrazarnos pero, y, y... Pero reciben la bendición del Altísimo. Así es. De esta manera nos estamos despidiendo. Mira qué bendiciones, flores. bendiciones eh, Preciosas, preciosas flores Así que, sí es. que Que tú seas como esas flores así que, que adornan Así es Este mundo Amén. Seamos como esas flores que, que adornan Que adornan Que, adornan, adornan, este que embellecen Este maravilloso eh, Pues mundo precioso Que el Señor ha hecho pero que la humanidad Lo ha descompuesto Así es pues hasta aquí llegamos, mis, mis amados. Bendiciones. Bendiciones y un, un abrazo. Muy fuerte. Muy fuerte en el amor del Señor y que el Señor les bendiga grandemente. Y comuníquense a través de estos medios. Comuníquense. Dios les bendiga grandemente. Les amamos en el amor del Señor. Bendiciones. Bendiciones.